¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hoy nos vamos a la tercera edición de Expo Bogotá Cannabis, un evento multidisciplinar y profesional en el que especialistas nacionales e internacionales han expuesto los últimos avances en materia médica, legislativa o de la industria del cannabis, un punto de referencia para entender la situación que está viviendo Colombia con el cannabis medicinal. tipo de eventos académicos, culturales y científicos los que nos ayudan a la población en general, tanto eh, profesional como la población en general, es a educar sobre toda la parte de cannabis medicinal, abrir un poco la parte de esa mentalidad cerrada con la satanización de la planta y nos ayuda a acercarnos más a este medio para poder ayudar a la población en general. Eh, ...hacer manejo de diferentes enfermedades con es que En Colombia tenemos unos avances importantes en la reglamentación... ...tenemos una ley desde hace ya muchos años... ...que nos permite usar cannabis con fines terapéuticos... Eh, ...no lo limita a ningún tipo de especialista en la medicina... ...y no lo limita a ninguna clase de enfermedad. Eh, realmente nos ha sorprendido que, que en este poco tiempo... ...Colombia se haya puesto en marcha de esta manera con el, con el cannabis en general muy sorprendido por la falta de actividad en mi país, en España, ciertamente. Estamos quedando España-Francia a un nivel cero en actitud con referente al mundo canábico. Porque vemos siempre a Europa que decimos, vale, hay mucha investigación, hay ensayos clínicos, está todo detallado, preparado, pero realmente, de mi opinión como médico, Aquí tenemos más libertad en cuanto a lo que podemos actuar, es decir, que podemos prescribir aceites, hay aceites con diferentes concentraciones, extractos, con diferentes te, profil, perfiles de terpenos, es decir, que tenemos mucha más libertad en cuanto a esto que en España, por ejemplo, donde es un tema ilegal totalmente. ¿Qué es lo más bonito de nuestro país? Que así como se, se abrió un camino para la industria, se conservan los principios como el autocultivo que nos van a permitir que haya un control en los precios y se abrió las puertas para que no solo los grandes en la industria sino pequeños cultivadores en el país puedan trabajar y sigan llevando sus conocimientos a través de esta herramienta a nuestros pacientes. Cuando antes era un tema ilegal y éramos digamos señalados por el resto del mundo como el país del narcotráfico y ahora pues entrando en la legalización del cannabis medicinal Podemos ser excelentes proveedores, pero de calidad y no mano de obra barata que se lleven nuestras materias primas, nuestras flores muy bien cosechadas. La situación actual de Colombia con el tema del cannabis, realmente esperábamos que estuviera mejor en este momento porque ya hace dos años se aprobó una ley donde el espíritu de la ley eran los pacientes, pero realmente este es el momento donde aún no tenemos el acceso eh, a este tipo de de, de medicamento que sea estandarizado, más que estandarizado, que nos certifiquen que es un buen producto y a un precio justo. En la edición del 2018 de Despo Bogotá Cannabis hemos tenido muy buen auge por parte de los participantes. Nuestro primer día, el 16 de noviembre, el viernes, tuvimos en nuestra jornada empresarial. Muchos int empresarios interesados en toda la parte de nuestra área medicinal, en cannabis medicinal y toda la parte de la industria. La afluencia del, del público ha sido bastante alta, hemos tenido eh, la llegada de personas del exterior que han ayudado a que esto se propague para que el gremio crezca. Porque esta es una industria emergente, nueva. Ha habido mucha gente interesada, eh, gente que siembra, gente que produce el aceite. Corporativo, gente con licencias, business to business. Se han acercado muchas empresas para cultivo medicinal legal en Colombia. Hemos tenido excelente acogida, muchos visitantes de varias partes del país que nos visitan. Para socializar un poquito el uso del cannabis y el buen uso de... De esta planta. Pues de, de ingenieros acá realmente completamente capacitados. Si realmente ya tenemos la parte legal del producto. Yo entonces había un público muy motivado para por el hecho cultural. Una organización muy clara, eh, muy definida y en definitiva con un buen resultado. Atentos a los próximos programas porque os seguiremos contando cosas de Colombia. Estaremos en Medellín, en la Cana World Congress y en la Expo Medewit. Y recordad que ya está publicado el Marihuana News el 78, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Ah, y el mes que viene estrenamos nueva sección. El cultivo en interior para el consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico, un método indispensable para el cultivador bonita.